En este video tutorial quiero mostrarte cómo vincular o cómo configurar tu billetera electrónica hacia tu oficina virtual para que puedas recibir tus pagos, tus eh, comisiones. ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es meternos a nuestra oficina virtual. Para eso entramos a la página de la empresa. Pongo aquí arriba... Eh, la dirección que es www.ifopglobal ahí está bueno ya estamos dentro de la página de nuestra empresa yo les recomiendo utilizar el navegador Chrome porque nos traduce las páginas de manera automática a, al español ¿sale? ya estando aquí entonces hacemos clic aquí en acceso y aquí ponemos nuestros eh, datos, nuestros credenciales, correo electrónico, contraseña y hacemos clic en iniciar sesión ahora. Bueno, ya estando dentro de la oficina virtual, nos vamos a ir a la parte del menú hasta abajo donde, diga, donde dice haga clic aquí, oficina de comisiones. Aquí nos vamos a ir, es aquí esta parte de aquí, la oficina de comisiones y nos manda a esta página donde nos va a pedir el usuario, el nombre de usuario, no el correo electrónico, el nombre de usuario. Porque para entrar a la oficina virtual, lo hacemos con el correo electrónico. Pero en este caso, para entrar a esta otra oficina virtual interna, una oficina virtual dentro de la oficina virtual, que es la parte de comisiones, tenemos que poner el usuario. Y aquí en la clave, vamos a poner esta clave que está aquí, miren. Esta que está aquí, ¿sale? La copiamos y la pegamos aquí. Yo en mi caso, ya la tengo aquí predeterminada, ¿sale? pero es lo que tenemos que hacer copiamos y pegamos ok y hacemos clic en acceso ya estamos dentro de la oficina virtual de comisiones sale una oficina que se encuentra dentro de la oficina principal de la oficina virtual principal entonces aquí nos vamos a ir donde está comisiones y aquí dice mi wallet sale aquí hago clic en mi wallet y aquí está eh, aquí donde vamos a vincular nuestra billetera. ¿Sale? Aquí está en ceros porque la verdad es que no hemos recibido comisiones todavía. Pero bueno, aquí está, ¿no? En esta parte de aquí, aquí dice dirección de la billetera de Helio, que es la billetera Helium, ¿no? Aquí vamos a pegarla. Para eso, eh, obviamente tenemos que tener una cartera eh, que reciba eh, Helium. Yo les recomiendo la cartera de Binance o Binance, que es esta. Es esta la, la, la, el nombre de la billetera. Abran su cuenta ahí. Y esta billetera, esta wallet, acepta varias monedas diferentes. Es, es la, la exchange más grande del planeta, lo que es Binance. Entonces, esta billetera eh, acepta lo que es Helium, la, la, la moneda que estamos obviamente ganando ahorita, obteniendo. Bueno, ya estando aquí, ¿qué tengo que hacer para empezar a recibir eh, los depósitos? Bueno, aquí está bien claro, mira. Depósito. Hago clic en depósito y me manda a esta página. Aquí me dice de qué moneda vas a recibir depósitos. Bueno, aquí selecciono, aquí busco la moneda que necesito, que es HNT. HNT, aquí está HNT Helium, hago clic aquí y aquí está esta es la dirección esta es la dirección que necesito pegar en esta parte de la oficina virtual para vincular mi oficina virtual y recibir las comisiones en esta billetera dentro de eh, la wallet de Binance para eso la copio de la manera que lo hice ahorita aquí Hago clic aquí eh, con el ratón, copio. O lo mejor es hacer clic aquí para copiar. Ya la copié y me voy a colocarla en esta parte. Aquí está mi billetera. Para estar seguros, checo las primeras tres. Yo, yo siempre hago eso. Checo las primeras tres, los tres caracteres y los últimos tres. Y me voy a checar y estar confirmando que realmente sea. 145 MRQ. Perfecto. Y aquí tengo que seleccionar estos dos cuadritos. El primero es confirmo que mis comisiones deben pagarse en HNT y enviarse a la dirección proporcionada. Este otro dice confirme que la dirección proporcionada anteriormente es una dirección HNT válida y correcta. Esto es para deslindar responsabilidades. Con esto el responsable de tus comisiones, de que lleguen o no a la cartera adecuada, pues obviamente son, son tuyas de nosotros. Entonces aquí ya hago clic en guardar cambios. Ahora ya estando en esta página, ya estando en esta página, tengo que reconfirmar esta dirección haciendo clic nuevamente en estos dos cuadritos y vuelvo a poner guardar cambios. Y listo, ahora sí, ya quedó totalmente confirmada esta dirección. ¿okay? Los montos mínimos de pago es de .1 eh, Helium. Cuando, la, cuando lleguemos a tener comisiones por .1, de manera automática, se van a estar eh, depositando a mi wallet de Helium. Bueno, con esto, pues damos por terminado este video tutorial. Espero que te sirva.